Estás pensando en dejar de fumar, pero tu cerebro tiene otros planes para ti. Nikitin te ayuda a dejar de fumar, sustituyendo cigarrillo por comprimido, a tu ritmo. Son pequeños y alivian la ansiedad. Siente al momento cómo se va disolviendo. Nikitin, deja el tabaco a tu ritmo. Y ahora prueba los nuevos chicles Nikitin Fresh Mint. Su innovadora tecnología de capas también te ayuda a dejarlo a tu ritmo, manteniendo todo el sabor. Niquitín. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.